Muy bien, compis, vamos a comenzar. Lo primero, muchísimas gracias. Vamos a hacer un tallercito de aprendizaje cooperativo muy, muy pequeñín, entendiendo que yo en cuatro horas, super compis, solamente puedo darte unas pinceladas de esta historia. ¿Vale? Si alguien quiere, en un momento dado, eh, trabajar muy, muy a fondo el cooperativo, que sepáis que yo todo lo que he aprendido sobre educación lo aprendí de mi suegrito, maestro en una escuelita rural en Montemayor de Pirilla, Valladolid, no sé si alguien es de Valladolid, ¿sí? Pues mi suegro era el maestro de Montemayor. ¿Conoce Montemayor de Pililla? Vale, pues don Pablo Pérez Rodríguez. Ese es mi suegro. Vale, Y mi suegro, que hace 40 años tenía 35 o 40 alumnos desde lo que sería cuarto de primaria, segundo de la ESO, y no hiperventilaba el condenado. Ah, tranquilo, tranquilo. Claro, a mí me dan eso y yo denuncio a las autoridades competentes por acoso laboral. Este vivía en sus mundos, todo el mundo aprendía cosas distintas, y él tan tranquilo, y él me dio el mejor consejo que me dio nadie. Me dijo Francisco, los buenos maestros educan retirándose, haciéndose prescindibles. Por eso, como yo doy por hecho que no necesariamente voy a poder cubrir muchísimas cosas del cooperativo, yo voy a, en todo caso, mostraros a los que no conocéis cosa que dudo, Voy a mostraros situaciones donde la cooperación te mejora tu práctica escolar. Y si ya lo conocéis, espero que por lo menos alguna cosa distinta de la que hacéis podáis ver a partir de lo que voy a presentar. Además, yo soy muy de poner ejemplos en vídeo. Ya me han dicho que hay gente de FP, de primaria, de secundaria. Pondré vídeos de todas las etapas. De infantil no tenemos, ¿no? Vale, fantástico. Entonces, de infantil, en principio no pondré. Pero, pero, pero, como quiero que me queráis, ¿vale?, si pilláis el QR de esto con vuestro teléfono, pillarlo. Eso lleva a un banco de recursos que yo he creado en Genially. Ahí tienen, tenéis todo lo que necesitáis saber para hacer aprendizaje cooperativo a nivel top. ¿De acuerdo? Ese es el material que usamos nosotros para dar un curso de 20 horas. Entonces, ahí lo tenéis. Yo creo mucho en la inteligencia colectiva y creo que la gente debe compartirlo todo. Entonces, eso os manda a un Genially que pone unos lapicitos, ¿sí? Vale, os digo solamente dos cositas cuando lo capturéis, para que tengáis todo lo que podríais necesitar si quisierais, tras este taller, autoformaros en aprendizaje cooperativo, ¿vale? Vale, en esa guía para diseñar y gestionar una red de aprendizaje cooperativo tenéis en 60 páginas todo lo que hay que saber de cooperativo. Tienes Para ser cooperativo hay que saber montar un grupo, hay que saber establecer un marco normativo, hay que saber poner normas, poner roles. Ahí viene, en 60 páginas, ese libro que decía el compi que yo tengo, no os compréis el libro. Aquí tenéis el resumen en 60 páginas. Si esto no te sirve, ya te compras el libro. O sea, si necesitas más, pero este es el libro, resumido en lo que aquí señalamos en 60, el libro es en 300. ¿vale? Si tú eres de esos que prefiere verlo en vídeo, pues aquí el INTEF, me grabó hace un tiempo un MOOC de aprendizaje cooperativo que tiene totalmente colgado en Internet. Entonces ahí tenéis, explicado por mí mismo en vídeos de 7, 8 minutos, todas las cosas que hay que saber de cooperativo. Entonces, para la autoformación no está nada mal. De hecho, hay montones de colegios que utilizan estos vídeos para autoformarse, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, compañeras y compañeros, vamos a establecer los, los, la, las expectativas en un punto razonable. Yo no vengo a enseñarte cómo hacer aprendizaje cooperativo, porque sería una locura que yo intentara tratar todo lo que implica hacer aprendizaje cooperativo en cuatro horas. Sería una, vamos, una cosa súper superficial y arbitraria, ¿lo entendéis? Entonces, yo vengo a mostrarte lo, cómo el cooperativo puede cambiarte la vida. Y a darte cuatro pautitas de gestión para que diseñes tus propias recetas cooperativas. Que es esa fotocopia que os han entregado. ¿Vale? Que aprovecho para decir que es el documento 2 de este genial. Este documento 2 del Geniali es esa fotocopia que os han dado, ¿de acuerdo? Porque en, en, en PDF digital es interactiva, se puede escribir encima, se puede marcar, se puede seleccionar. ¿vale? Entonces, si a partir de aquí a ti el cooperativo te ha conquistado, compañera, ya sabes dónde tienes que ir. ¿vale? Ahora, yo te doy un consejo, eh, compi. Yo creo que el cooperativo no es obra para solistas, es una pieza orquestal. O sea, el cooperativo cuando funciona de verdad es cuando tú no eres la única boba que hace cooperativo en tu cole. ¿No? Estamos de acuerdo, tú me miras como diciendo, ay, lo has vivido, ¿no? Entonces, claro, es ese momento maravilloso donde tú los pones en grupos, viene el siguiente y los separa. Vale. vale, tú vives en esa continua situación. Vale, si vais a por el cooperativo, compañeros, no basta con saber hacer cooperativo. Tienes que convencer a alguien para que te acompañe, porque esto, compañera, hay que llorarlo en un bar. Tú tienes que ir un bala a llorar tus desdichas. Cuando yo llegaba, hacía el cooperativo en un colegio, ahora os mostraré, en el que yo empecé en San Blas, Madrid, yo cada vez que hacía cooperativo me tocaba la, la puerta de la compañera al lado, abrí y decía, ah, creí que no había... Ah, que sí, compañera. Es de esas personas que ella eh, eh, equipara. Silencio, aprender que es absolutamente descabellado a nivel pedagógica. Las seres humanos que están siempre callados aprenden mucho menos que los que hablan de vez en cuando. Pero para ella era así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tenéis que liar a gente en esta empresa de cooperar. ¿vale? Yo os voy a dar los argumentos hoy para que los liéis. El resto lo tenéis ahí. Luego ya decís, venga, vamos a vernos el vídeo tal. Y luego nos tomamos una caña y lo comentamos. Si vais, porque esto está diseñado para hacer un MOOC, ¿Sabéis lo que es eso del MOOC, no? Massive, Open, o, ¿no? Pues, online, que es estas cosas que empiezan 3.000 y acaban 80. No, es que es así, a mí me dijeron de arranque. Eh, más o menos termina el 8% de los que empezaron. Como es abierto y nadie te da, pues... Ah, vale. Pero a mí me ha sido muy útil porque me sirve para que la gente se autoforme. Insisto, como decía mi suegro, los buenos maestros educan retirándose. Entonces, ahí tenéis todo lo que necesitáis para autoformaros. ¿vale? Así que niveles de ansiedad por los suelos. No hace falta que me anotéis nada de lo que voy a decir porque todo lo que voy a decir está escrito en algún sitio. ¿De acuerdo? Lo que quiero es que lo vivamos y vayamos respondiendo a las cuestiones que yo voy a ir planteando. Y vamos a tratar de hacer mini experiencias de aprendizaje cooperativo. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para empezar... Esta primera parte de la ponencia yo lo llamo motivos para aprender cooperando y como uno, yo quiero ser justo con vosotros, porque yo creo que cada maestrillo tiene su librillo y cuando tú oyes un ponente de algo te vende su moto, yo estudié filosofía en Perú. Entonces tú leías a Kierkegaard y decías, uy, qué razón tiene este hombre. Luego leías a Schopenhauer y decías, uy, qué razón tiene este hombre. Y decían lo contrario. Y entonces yo entendí que cada uno te crea un contexto donde lo que dice es verdad. Entonces, uno tiene que, que poner sus cartas sobre la mesa. A ver, yo soy un convencido del aprendizaje cooperativo porque a mí me cambió la vida. Porque yo llego al cole pensando que para ser un buen profesor había que explicar bien. Yo decía, si yo explico bien, todo el mundo aprende. Me dio un chascazo, compañero. ¡Qué horrible! No aprendí a nadie. Una cosa espantosa. Y además, en ese momento, no sé pensar, ¿eh? estamos a finales de los 90, principios de los 2000s, la presión de la inmigración en España era tan salvaje que yo recibía un chiquillo una chiquilla de un país distinto cada mes. Nosotros éramos el colegio más feo de San Blas, era un edificio de vivienda sin patio. Nadie nos elegía en primera instancia. Yo empezaba siempre con 15. ¿Por qué no me cerraban el cole? Porque sabían que yo iba a acabar con 30. ¿Tú sabes lo que es recibir cada mes, dos chiquillos que hablan idiomas distintos, acabó con mis ganas de vivir. Y entonces yo estuve a punto de dejarlo y me salvó mi suegrito, que empezó a decirme todas esas cosas que él hacía en su aula multinivel de Montemayor de Pidilla. ¿Lo entendéis? Él no sabía que se llamaba Cooperative Learning. Ni yo... Pero me cambió la vida y me di cuenta que la única forma de atender a los diferentes, de, de tratarlos bien, era ponerlos a trabajar juntos. Me enamoré tanto del cooperativo compañera, y tenía a esas compañeras que me tocaban la puerta y no querían hacer cooperativo, que empecé a soñar la posibilidad de un cole donde todo el mundo hacía cooperativo. Y como soy con suerte, lo construí. Hicimos un colegio en Madrid que se llama el Colegio Ártica, no sé si alguno lo ha oído hablar, buscar en internet, todavía sigue, yo ya no estoy. Y nosotros diseñamos desde ser un colegio de 1.600 alumnos y 120 profesores con centro de FP añadido, ¿vale? que eran otros 300 alumnos y otros 30 profesores, más o menos, todo basado en estructuras cooperativas. Y nos fue también también que creamos un centro donde los niños entendían que el éxito de uno era el éxito de los demás. ¿Y qué ocurrió? Que empezaron a visitarnos. Ahí es donde llegan las hijas de la calidad y empiezan a venir. Venían directores, primero de, de Madrid, luego de España, luego de Europa. Una cosa que acabó haciendo que yo me convirtiera en una especie de asesor educativo. Y yo ahí comprendí, compis, que es la única ventaja que tenéis hablando conmigo, porque yo tengo un aparato cognitivo regular tirando a cutre. O sea, yo soy bastante normalito, ¿entiendes? Pero yo probablemente sea el idiota que ha visto más aulas donde se hace cooperativa. Porque yo, básicamente, mi trabajo en los últimos 10 años ha sido entrar en clases de profesores, grabar lo que hacen en vídeo, editarlo y discutirlo con ellos. Tengo miles de clases grabadas y analizadas. Por tanto, por muy imbécil que yo sea, algo te das cuenta. Y yo lo que me he dado cuenta es que no existe la, una forma de hacer cooperativo, que es lo que mucha gente te ve. No, el cooperativo se hace así. Mentira, Está súper equivocado. El cooperativo se hace como uno puede. Y no será lo mismo segundo de bachillerato a tres meses de la prueba de selectividad que primero de primaria. No será lo mismo, chicos, que vienen de una inmaculada tradición de filas de uno que que vengan ya metidos con el, con el gen de, de, del cooperativo. ¿Lo entendéis? Cada cooperativo es distinto porque es el que tú puedes hacer. Y eso es lo que hace que no me inviten a las cenas de ponentes guays del cooperativo porque soy un poco disruptivo. Porque yo digo que a mí, si a ti te sirve, compañero, a mí me vale. O sea, yo creo que eres tú el que tiene que proponer su cooperativo. Y eso fue lo que me llevó a lo que hago ahora, que ahora doy muchas conferencias y estas historias tratando de -E. Ay, eh, promover la idea de que los seres humanos aprenden mucho mejor juntos, ¿de acuerdo? Ahora, todo esto, compis, y ya empieza el taller, parte de una certeza que yo viví en ese colegio en San Blas. Quiero presentaros a Samuel, fijaos. A este muchachín, ¿vale? Yo, cuando empecé a dar clase, yo imité a aquellos que hicieron conmigo los agustinos de Lima, Perú. Yo estudié en los agustinos de Lima, Perú, 50 en clase, filas de uno ordenados alfabéticamente. O sea, yo era zariquí, era el último en la esquina del fondo de la clase. Entonces, yo me ponía a explicar las cosas, que además me lo preparaba súper bien. Yo explicaba las cosas y cuando esperaba que se enteraran todos, se enteraban unos pocos solamente. Y cuando yo les preguntaba qué pasaba, me contestaban cosas como esto. Fijaos en este muchachín, ¿eh? Se llama Samuel. Tú el año pasado estabas en otro cole, ¿no? Sí. sí. ¿Y sí. qué tal te iba? Bien. Bien. Bien. Es decir, ¿aprobabas todas? No. ¿Aprobabas muchas? Ninguna. Ninguna. Pero le iba. ¡Eh, cuidado! Él tiene una visión súper amplia de lo que es la experiencia escolar. Joder, pues hago amigos, voy al recreo, ligo como Dios, juego al fútbol. A mí me parece súper interesante. Además, yo tengo muy claro que lo más relevante de la escuela es particularmente lo que la gente se cree que no es relevante. Eso es lo que realmente te, te, te configura, ¿no? Por ejemplo, una cosa importantísima son las redes que tú construyes en la escuela, ¿no? Entonces, no le iba bien al muchacho en el colegio anterior del que venía. Él venía repitiendo sexto de primaria, ¿vale? Y yo le pregunté, ¿pero por qué, hermoso? ¿Por qué? No aprobaba ninguna. Ninguna. ¿no? ninguna. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no me esforzaba. No me forzaba, no esforzabas. No esforzaba. No ¿Tú participabas mucho en clase? ¿eh? No, mucho. no mucho. ¿Por qué? Porque me llamaba... Me llamaban hermoso, ahora delante de todos. Trabajábamos en individual. ¿Qué es lo que hacía el profesor? ¿Explicaba en la pizarra las cosas? Sí, no, explicaba lo que hacía. Sí. ¿Cuándo le explicabas tú te enterabas de todo? No. Cuando no te enterabas de algo y tenías dudas, ¿qué tenías que hacer? Lo preguntaba al profesor. Me decía que cuando yo se preguntaba, me decía, no me no, lo preguntaba a él. Pregúntamelo a mí y él te lo digo. ¿Preguntabas todas tus dudas o te ibas de clase con dudas? Me iba de clase con dudas y cuando llegaba a casa, llamaba a un amigo y me lo, me lo explicaba. Tú el año pasado estabas hasta ahí. Esa era la historia de Samuel. Pensar, compañeros y compañeras, ¿me, me, me podrías decir cuál es el problema de Samuel? Porque él lo identifica como yo no me esforzaba. Que es una faena, porque otra, una cosa que yo tengo clara es que cuando un chiquillo tiene el pack completo del fracaso escolar que soy un vago y no me entero de nada, cuando el chiquillo ya asume que es flojo, vago, que no trabaja y que encima le cuesta aprender, ya tiene el pack completo del fracaso escolar. Porque en terminología de motivación hay una cosa llamada probabilidad subjetiva de éxito que dice básicamente que somos, hacemos lo que creemos que podemos hacer. Aquello que creemos que no podemos hacer ni lo intentamos. Y ya empiezo con el primer motivo por el que podríais convencer a alguien que no quiere ser cooperativo para hacerlo. Si yo tuviera que decirte cómo se diseña una tarea cooperativa, y mirad el documentito que os he pasado aquí, cada, todo acto cooperativo ha de partir siempre de una tarea que es relevante por sí misma. ¿De acuerdo? Uno no coopera para cooperar, coopera para que los chicos aprendan. Porque si no, no sería aprendizaje cooperativo, sería un taller de competencia para cooperar, de destrezas cooperativas, de trabajo en equipo. Aprendizaje cooperativo se supone que yo utilizo la cooperación como una herramienta para promover el aprendizaje. Vale, ¿qué es para mí una tarea relevante? Lo mismo tú y yo no coincidimos en ello, pero hay una cosa que está clara. Los seres humanos que no realizan determinados procesos que son básicos para aprender, no aprenden. Por ejemplo, si yo en un momento empiezo una clase ¿vale? preguntándote eh, eh, qué sabes tú de lo que te voy a contar ¿Cuál de esos procesos, Echarle un vistacito si queréis a la página 2, si le dais la vuelta al documento vais a ver estos mismos procesos, cuando un profesor inicia una clase como esta y le pregunta a su grupo clase, oye, ¿tú qué sabes de esto? ¿Por qué crees que él hace no sé qué? Empieza con una pregunta y la manda a la clase, ¿cuál es el objetivo eh, a nivel de proceso que está pretendiendo el profe? ¿Eh? Activar sus conocimientos previos. Estamos de acuerdo. De hecho, compañeros y compañeras, yo tengo una cosa clara. Yo tengo una cosa clara. Podemos ser todos los laxos que queráis a la hora de, de concebir el acto educativo. Pero una cosa es, es, yo creo que, incuestionable. Ningún chiquillo va a aprender nada sobre la fotosíntesis si está pensando en la Champions League. ¿Sí o no? Es decir, para que aprendas sobre fotosíntesis, sobre romano o sobre aprendizaje cooperativo, en este momento, compañera, tendrías que estar pensando en aprendizaje cooperativo o tendrías que estar pensando en lo que yo quería que pensaras, que era por qué fracasaba Samuel. ¿De acuerdo? Vale, ¿Qué, ¿qué hemos hecho tradicionalmente en las escuelas, por lo menos en los agustinos de Lima, Perú, para generar ese proceso? Preguntamos en clase. ¿Tú preguntas en clase? Preguntamos, Vale. Claro, normalmente, compañera, tú preguntas en clase, entonces, como me ha ocurrido aquí, te levantan la mano unos cuantos. Normalmente, la cantidad de manos levantadas tiene que ver con la edad de los chiquillos. ¿Tenemos aquí alguna profesora o profesor de primero de primaria? Vale, todos te levantan la mano. De hecho, se descoyuntan el hombro para hablar. Se toman súper mal, que no les preguntes. Es una afrenta personal. Ahora, vete a cuarto de secundaria, a tercero de secundaria, a ver cuántas manos tienes. Vale, de hecho, los estudios dicen que más o menos en los niveles más altos de la escolaridad obligatoria, el, vamos a decir, 75, 80% de la interacción profesor-alumno la monopolizan tres o cuatro. Tres o cuatro que les va como Dios. Claro, ¿por qué les va como Dios? Seamos sinceros. Yo empiezo mi clase. Chicos, ¿dónde nos quedamos el, el día anterior? En terminología finolis, orientada hacia la tarea. Me levanta la mano los tres de siempre. Chicos, ¿qué sabéis de esto que vamos a ver? Activar, conocimiento, ay, perdón, activar conocimientos previos, los tres de siempre. Chicos, ¿quién me dice lo que hemos aprendido en la sesión de hoy? Te levanta la mano los tres de siempre. Recapitular. Claro, luego te sorprende que les vaya como Dios. Si son los únicos que están haciendo lo que tienen que hacer para aprender. El chiquillo la chiquilla no aprende por venir a clase. Aprende si realiza estos procesos. Que es la forma más pueril y vulgar de concretar el aprendizaje. Si el chiquillo no recapitula, no aprende. Si el chiquillo no se conecta, no aprende. Si yo le presento un contenido y le mando a hacer un trabajo para que procese esa información y él no la hace, no aprende, porque los chiquillos no aprenden porque tú corres. Y eso yo tardé muy poquito en entenderlo. Yo creí que mi trabajo era enseñar. Mentira. Me bastaron cuatro meses para entender que mi trabajo es conseguir que aprendan. Que parece lo mismo, pero no es igual. Porque el que tiene que trabajar es el niño. ¿Lo entendéis? Por eso cuando la gente habla de metodologías activas me parece muy bien, pero hasta cierto punto me parece una literación, una tautología, una redundancia. No debería haber ninguna metodología que no sea activa. Porque si, no es, si, es, si es pasiva, no es metodología. Porque no lleva a que el niño construya conocimiento. ¿Lo entendéis? Todo debería ser activo. Desde esa perspectiva, compañeros, me vuelvo aquí. Vale, si me contestan esos tres, yo de esos tres tengo la certeza de que están haciendo el curro. La pregunta super compi es, ¿qué pasa con los otros 22 que no levantaron la mano? ¿Están haciendo el mismo proceso de activación? Yo sostengo que eso es difícil de saber porque existe un mecanismo de defensa que es innato en el humano, pero se activa a partir de la escolarización universal que es la archiconocida cara de estar atendiendo. Ah, sí. Mírala, hace... Mm, sí, sí, sí, Cabría la posibilidad de que esta simpática compañera me ponga esos ojitos de atender que esté pensando en lo que haría cualquier otro lunes del año menos este que le han mandado a Valencia a hacer este curso. A ver, compañeros. Hasta que Apple no nos saque el iPhone 16 con escáner cerebral de bolsillo. ¿Tú cómo sabes que están haciendo lo que tienen que hacer? ¿Lo entendéis? Vale, pues ese es el primer motivo para hacer aprendizaje cooperativo. Mirar lo que hace este profesor de primero de secundaria en un colegio de Guadalajara. Fijaos, ¿eh? mirar. Y a continuación lo que vamos a hacer va a ser utilizar la entrevista simultánea. La pregunta es, ¿por qué es tan importante llevar a cabo una gestión sostenible del agua, y cómo podemos ayudar, qué podemos hacer nosotros de forma individual para ayudar a conseguir este objetivo. ¿Vale? vale, primera pregunta que os hago, paro aquí. El profesor empieza... No, perdón, no está empezando, está cerrando una clase y les pregunta a los chiquillos, Majetes, oye, ¿por qué, después de todo lo que hemos visto, por qué creéis que es importante cuidar el agua? Y no solo eso. ¿Qué podéis hacer vosotros para conseguir este objetivo? Vale, la pregunta que os hago en un minutito es ¿Qué procesos pretende que trabajen los alumnos, ese profesor, a partir de esa pregunta? Los alumnos que respondan a esa pregunta, de esos ocho procesos que yo os he puesto, mirar la página uno, ¿cuáles creéis que está trabajando? Y como hemos llegado a ese punto de nuestra relación donde todavía no nos hablamos, hablar con el que tenéis al lado, ¿Vale? Pillar al colega de al lado, os doy un minutito de reloj y pensar, ¿cuál de los procesos que tenéis ahí pretende trabajar el profesor que le dice por qué es importante cuidar el agua después de lo que hemos visto y qué podías hacer? Ahora, antes de preguntar, yo voy a hacer una consulta a ti mismo, compañero. Él no me ha hablado, yo no miento, ¿a que sí? Pero cuando se le ha tocado hablar con ella, no se ha callado. ¿Por qué a ella le hablas y a mí no? Pense, pensemos en lo que porque no es él, ¿eh? eres tú, eres tú todo el mundo que me ha dejado tirado vilmente, con una pregunta que era muy fácil, oye, ¿por qué le pasa a Samuel que se ha preguntado de idiota? resulta que ahí se calla pero cuando una pregunta chunga ¿por qué esta era chunga? oye, ¿qué procesos? claro, a mí esos procesos me suenan desde hace 20 años pero tú no los conoces, pues no se ha callado nadie, compi, ¿por qué a ella le hablas y a mí no? ¿se os ocurre? ¿cuál es la diferencia? claro, la conoces a ella la confianza que tienes es distinta a mí no me conoces o si somos profesor y alumno ya nos conocemos nuestra relación es asimétrica ¿lo entendéis? no es una relación de, con, con, con, vamos a decir horizontal a la hora de pero hay algo más pregunta compi cuando tú le hablas a ella ¿quién te escucha? ella, ella. y cuando tú hablas ahora mismo conmigo ¿quién te escucha? vale, en la práctica es hablar en público Vale, pues hay chiquillos y chiquillas que ese rejón lo llevan súper mal. ¿Por qué en primero de primaria, en infantil no hay problema? Porque no han desarrollado eso que se conoce como sentido del ridículo, miedo al error. Tú coges a un chiquillo de 5 años, 6 años, lo disfrazas de oveja con un disfraz ridículo porque tú Palomo Spain no eres. Le enseñas, le pones el Gangnam Style a todo volumen, lo cual demuestra tu pésimo gusto musical, le enseñas una coreografía ridícula porque tú coreógrafa, coreógrafo no eres, lo subes a un escenario 500 progenitores con smartphone y el chiquillo como quien oye llover yo he visto a ese chiquillo bajarse del corro saludar a la abuela y volver a subir y a la profesora al borde del colapso nervioso tú coge a un adolescente de 14 años pístelo de oveja y a partir de ahí empezamos a... No, pero os reís, pero es que es la pura verdad. Cuanto más arriba Marmos, menos manos se levantan. Entonces, ¿qué ocurre? En la práctica, que todos los procesos necesarios para aprender se los ventilan tres. ¿Quiénes? Aquellos que desde que el mundo es mundo no han fallado. Que casualmente son los que les va, como Dios, ¿lo entendéis? A ver, no mejoro, ¿veis? El chiquillo que no recapitula, que no, no se orienta, no se motiva, no se conecta, no procesa, no activa, no aprende. Por tanto, tu curro como maestra, Chari, es abrir los espacios para que hagan ese proceso. Pues esto mismo que ha pasado aquí es lo que aprovecha él. Él sabe que como pregunta le van a levantar la mano cuatro. Por tanto, mira cómo plantea la pregunta. Primera técnica cooperativa, súper, que es quizá la técnica más tonta que se puede hacer en una secundaria, se llama entrevista simultánea. Mira. ¿Por qué es tan importante llevar a cabo una gestión sostenible de agua y cómo podemos ayudar a conseguir estos objetivos? Es importante que el agua, el el agua, de la tierra y la naturaleza. ¿Tenemos las actividades colectivas? Están trabajando en pareja. Eh? ¿Qué me en un individual? Eh, pues, por ejemplo, utilizar sistemas eh, de ahorro de, de agua. Vale, me en el entuerto, ¿veis cuál es la dinámica de trabajo? Insisto que esto es a nivel cooperativo, vamos, nivel menos uno. Es súper fácil. En infantil es más chungo porque tienes chiquillos que a veces no te hablan, lo ¿no entiendes? Pero en un primero de primaria ya sería algo relativamente fácil de hacer. En secundaria está tirado. Entrevista simultánea, yo hago una pregunta y en lugar de que me la contesten a mí, ellos se la contestan entre ellos, entrevistador y entrevistado. El entrevistador hace la pregunta, dime, qué, ¿por qué crees que es importante cuidar el agua y qué harías tú? El entrevistado contesta, el entrevistador apunta. A los tres minutos cambias y se invierten los patrones, los, los papeles. En cinco minutos, compañero, toda la clase ha hablado dos minutos y medio sobre lo que tú querías que hablara. Pueden haberse equivocado, solamente ahora te doy la palabra, ¿Vale? me da igual, pero he conseguido que todo el mundo hable. Por eso cuando a mí me dicen no hago cooperativo porque me quita tiempo, depende, porque para conseguir dos minutos de chiquillos tratando de sacar de su cabeza qué es lo que recuerdan del agua, porque habéis visto los procesos. Estamos de acuerdo en que aquí tendríamos una recapitulación evidente, que si quieres en un momento oh, puedes orientar, incluso hay gente que dice que ese recuerdo te puede, vale, lo que tú quieras. Y cuando tú piensas en formas de llevar lo que has aprendido, o sea, cosas que tú puedes hacer en tu vida para cuidar el agua, cuando proyectas lo aprendido a tu vida cotidiana, ¿eso cómo se llama en finoles? No, Claro, transferencia, que supuestamente es la base de la, las competencias básicas. Vale. Por tanto, es una tarea relevante, ¿lo entendéis? Porque yo la primera cosa que os digo es, yo no haría cooperativamente una tarea que no sea relevante. El cooperativo, compañeros, no es lo que haces, es la forma en la que hago algo. Aquí lo importante es recapitular, aquí lo importante es hacer la transferencia. Si levanto la mano, me van a levantar la mano tres. Y como yo quiero que todo el mundo me haga el proceso, cooperativizo esa pregunta para que se entrevisten el uno al otro, ¿lo veis? Eso es cooperativo en su nivel más bajito. Luego veremos los niveles más altos. Pero en su nivel más bajito es promover que a través de la interacción social que los alumnos desarrollen los procesos necesarios para aprender. Porque compañero, como todo pase por ti, tú haces un pedazo de cuello de botella que al final deriva en que hay gente que son convidados de piedra a tu clase. Pero a nivel pedagógico, compañero, compañera, yo no te voy a decir cómo tienes que dar clase. Porque lo que yo he aprendido es que todo lo que creí que funcionaba lo he visto fracasar exceptuosamente y todo lo que creí que no funcionaba lo he visto funcionar. A mí la gente que dice, esta es la forma de educar, creo que tiene poca aula detrás de... porque no es lo mismo grupo A que grupo B. Lo que yo hago con primero A a las 9 de la mañana no me funciona con primero B. Es que no puede ser. Lo que hago con primero A, a primera hora no me funciona a última hora de la mañana. Yo, por ejemplo, después del recreo, cuando vienen con un cocido madrileño entre metido aquí, que están haciendo la digestión, no puedo poner un vídeo porque tiene el efecto documental de la dos. Si yo estoy en ese momento, yo todo lo que haría sería súper activo, ¿lo entiendes? Pero si me vienen del recreo desaforados porque se han caneado dos... Yo no empezaría con cosas activas porque es como echar gasolina al fuego, los pierdo. Un maestro altamente competente, una maestra altamente competente, tiene en su banco de recursos actividades de toda índole. Por eso cuando la gente te vende la moto, te vende su moto, pero su moto es una de muchas motos que te pueden ser útiles porque todas las estrategias pueden ser buenas en un momento. Incluso, y esto me van a correr a patadas, una clase magistral. En un momento dado, yo puedo hacer una clase magistral 15 minutos para explicar un determinado contenido y luego el problema es cuando la clase magistral lo monopolizaba todo. ¿Lo entendéis? Ese es el problema. Siempre que haya una estrategia que lo monopolice todo, estamos incurriendo en un error porque no es lo mismo unas cosas que otras. ¿De acuerdo? Desde esa perspectiva, compis, yo lo que creo es que Tener en tu caja de herramientas una entrevista simultánea es una herramienta valiosísima. Quieras hacer cooperativo o no, ¿lo entendéis? No es cooperativo, es generar procesos de aprendizaje. Y ahí digo la última. ¿Por qué me, impare, me parece tan importante que todo acto cooperativo, por lo menos en un primer momento, compi, parta de una tarea relevante? Porque uno de los defectos que yo he visto en el proceso de implantación del cooperativo es trivializarlo. Yo convierto el cooperativo en eso que hago cuando me sobra tiempo. Yo hago cooperativo con cosas que nunca haría si no fueran cooperativas. Entonces, ¿qué pasa? Que el cooperativo se convierte en esa tontuna que tú haces en septiembre, cuando te crees que el curso es eterno. Cuando estamos en marzo y en lugar de ir por donde tenías que ir, vas cuatro proyectos, unidades por detrás, entres en tercer nivel de hiperventilación y cualquier cosa que no sea correr, lo abandonas. Y el cooperativo languidece. ¿Lo entendéis? El cooperativo se tiene que imbricar, se tiene que meter en tu práctica todos los días de tu vida. Hay días para cooperativo, días que no, pero no puede ser una cosa ni de septiembre, ni de marzo, ni de viernes por la tarde. Es, en un primer momento, una forma diferente de hacer lo mismo. La pregunta que os hago yo, compañeros, es, en dos minutitos de reloj, ¿qué cosas gano cuando hago esta entrevista simultánea? O sea, ¿por qué esta entrevista simultánea? Y aprovecho también para decir que cualquier eh, técnica cooperativa que queráis que yo ponga aquí y queráis consultar, todas están en la guía para diseñar y gestionar una red de aprendizaje cooperativo. Si os vais a la página 32 de la guía, aparecen 40 técnicas cooperativas súper sencillitas que tú puedes usar. ¿Vale? Entonces, ahí tienes, si buscas por la E, porque es alfabéticamente, ahí tienes la entrevista simultánea. Entonces, pues no hace falta ni que la copiéis, ¿de acuerdo? Recordar solo, página 32 del documento 1. Ahí vienen 40 técnicas. Esta es una. Esta, insisto, es para mí la técnica más sencilla que se puede hacer a nivel cooperativo. En parejas, dura cuatro minutos, es súper, súper... No, no hay ni que ponerse de acuerdo. Yo te cuento a ti lo que sé, tú me cuentas a mí lo que sabes. La pregunta es, en toda esa sencillez, ¿qué gano con esa técnica? ¿Se me entiende la pregunta? O sea, si tú tuvieras que venderle esto al compañero o compañera que esto no lo ve, ¿qué le dirías tú que puede, que, que puede beneficiarle de hacer una entrevista simultánea? Primera conclusión que yo debo sacar de cooperativo. Es mucho más fácil hablar con el diálogo que hablar con el profesor, porque genera de niveles de ansiedad mucho más bajos. Ese es el primer argumento a favor de la cooperación. Déjame ahora, ahora te contesto. Participación con niveles de ansiedad un poquito más bajos. Dime. Que claro, partimos de, de una aula que es colaboradora. Sí. Venimos aquí porque queremos. Sí. Aquí porque queremos y que nuestra intención es mejorar nuestras aulas. Sí. Pues el compañero y yo eh, somos alumnos disruptivos. Sí. Y eh, ¿qué pasa cuando el alumnado ni siquiera quiere participar ni colaborar? En cualquier actividad, ni siquiera esta de la entrevista, sí. nosotros tenemos ese tipo de alumnado. Vale, yo distinguiría entre dos formas. No voy a profundizar, porque esos son 45 minutos de explicación, ¿vale? Pero yo sí te voy a decir una cosa. La primera, que todo lo que necesitas saber para tratar ese punto, si tú vas al, al, al banco de recursos este y le das al cajón desastre, yo hablaría, y me leería el documento que pone gestión de los que no trabajan. ¿Vale? Y distinguiría entre dos tipos de seres humanos, porque la pregunta que has hecho es súper pertinente. Yo distingo entre los que no hacen, pero dejan hacer, y los que no hacen, pero no dejan hacer. Entonces, la primera cosa que yo tendría clara, y esto también tiene que estar muy consensuado a nivel del profesorado, es que yo no sé si un niño tiene derecho, una niña tiene derecho a no aprender, o un chiquillo o chiquilla. Lo que tengo claro es que no tiene derecho a impedir que alguien que quiera aprender, aprenda. Si yo parto de una tarea que es relevante por sí misma y él no le da la gana de entrevistar al otro, pues me hace la recapitulación solo y ya me pondré yo a su lado para que por mis santas narices haga la recapitulación. Pero yo no voy a impedir que alguien que quiere hacerlo lo haga. ¿Lo entiendes? Entonces, si hay uno o dos casos, compañeros, tres, es algo que puedes gestionar desde fuera, es decir, tú puedes tener una estructura cooperativa y tener dos o tres que vas gestionando. Si lo que tenéis, porque esto lo he visto yo, yo he trabajado con diversificación muchos años y yo al principio era imposible, ahí no se podía hacer cooperativo porque nadie quería hacer nada. Si estamos en ese caso, mi consejo no es ir de la cooperación a los que no cooperan, sino de lo no cooperativo a momentos puntuales de cooperación. Por ejemplo, yo una cosa que descubrí en, en, en, la en, en, en diversificación, es que cuando yo les intentaba hacer una prueba estándar, todo lo que me contestaban los primeros 10 minutos del tiempo de la prueba, tenía más o menos pies y cabeza. A partir del minuto 10 no tenía ningún sentido. Entonces yo dije, una de dos, o lo suspendo a todos, o empiezo a parcelar esta historia. Entonces me inventé algo friki a lo que llamaba pequeños controles. Yo cada vez que trabajaba una parte del contenido, hacía inmediatamente un pequeño control, que si tú lo sacabas adelante, mira que me estoy moviendo al plano más pueril, ¿eh? si tú lo sacabas adelante, ya convalidaba esa parte del examen y no la hacía. Es decir, ellos iban al examen con la parte que no tenían. Entonces yo le decía, chicos, como yo te quiero bien, vale, yo te quiero bien a ti, no quiero pillar. Entonces, yo te voy a poner en el control un ejercicio como este. Os doy 10 minutitos para que practiquéis ejercicios de este estilo. Y ya decía como que uno quiere la cosa, oye, y si alguien quiere practicar con otro, a mí no me importa. ¿eh? Al principio nadie. Pero claro, en cuanto empiezan a ver que entre los dos tenían más posibilidades, al mes todos los chicos preparaban los pequeños controles con un compañero. Luego el pequeño control era individual, ¿lo entendéis? Y empecé a venderles la moto porque, claro, el problema, compi, es que el caso que tú me estás diciendo hay que destruir la visión que tienen del trabajo en grupo para reconstruirles. Es un caso muy complejo, ¿entiendes? Entonces, todo lo que tú necesitas para saber eso, compi, lo tienes aquí. Una vez que tú tienes claro que si el chico... No trabaja y no deja trabajar. Yo empezaría a reincorporarlo desde fuera. Yo lo que tengo que saber es cómo lo reincorporo. Y a mí no me da tiempo a verlo todo aquí porque me llevaría media... Pero tienes aquí una herramienta de análisis de situaciones. Porque yo creo que un chiquillo puede no trabajar en equipo por cuatro grandes ejes. Porque no sabe hacer lo que le pides. Y eso los adolescentes prefieren tirar el tablero a demostrar que son incapaces de hacer algo. Porque hay gente que, ¿entiendes? Claro, ahí el tipo de cosas que tienes que hacer para ayudarlo no pasa por ponerte como un energúmena, pasa por la atención a la diversidad. Entonces, si tú le das aquí, yo te doy un montón de truquitos. Encima tienes para descargar libros, puedes ver cosas que en un momento dado te ayudarían a trabajar eso. Yo ahí siempre recomiendo, yo soy muy fan, yo sé que ahora está de supermoda el Dua, muy bien el Dua, pero antes de los mundos del Dua existía algo maravilloso llamado Caroline Tomlinson. ¿Alguien ha leído a Tomlinson? Apuntados ese nombre. Aquí lo tenéis. Bueno, ni lo apuntéis. Aquí lo tenéis. El aula diversificada de Carol Ann Tomlinson. Es la Biblia de cómo gestionar la diversidad con chicos que están trabajando juntos. ¿Cómo le permito a ese chico poder tener unas expectativas razonables de asumir la tarea cuando él normalmente no le atina nada? Pero ves que si su problema es que no es capaz de hacerlo, la solución tiene que pasar por ayudarle a hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, hay otro segundo caso que esto había más chungo, compi, que seguro lo estás pensando. Los chiquillos que, aunque podrían hacerlo, no les da la gana de hacerlo. Es lo que yo llamo objetores escolares. Objetan. ¿Lo entiendes? Es de mira, bastante que estoy aquí sentado, que mi padre tiene eso, le decían a mi suegro en Valladolid. Mi padre es dueño de todo esto. Bastante que estoy aquí sentado porque me obligan. Porque yo, en cuanto tenga 16, me voy, que mi padre gane una pasta en esas tierras. Vale, pues, ¿qué, ¿Qué le digo yo a ese tío? Ahí es mucho más chungo, ya no es que lo ayude es que tengo que conseguir que haga algo que no quiero hacer pues aquí tienes toda una serie de pautas que te sirven y aquí yo te recomiendo porque este me parece que es el que mejor habla de estas cosas que os leáis a Juan Baell y y cómo dar clases a los que no quieren que sé por aquí, por cierto y si no me crees compañera y antes de comprarte el libro ahí te doy uno yo para descargar de él pero el bueno es cómo dar clases a los que no quieren, mirar el vídeo que tiene colgado ahí. Vídeo que lleva millón y medio de visitas de una conferencia de hora y media. Para que una conferencia de hora y media lleve millón y medio de visitas, tiene que ser muy bueno. ¿vale? Pero ese ya es un caso distinto, es más chungo. ¿vale? Ahora, puede ocurrir otro tercer caso. Imagínate que tú tienes chiquillos y chiquillas que saben hacerlo y quieren hacerlo solos, pero no les da la gana de hacerlo en equipo. Ese es otro caso. Y no correlaciona necesariamente con el chiquillo que fracasa. A veces es al revés. Son chiquillas y chiquillos que en, en las filas de uno les ha ido como Dios y que perciben como un perjuicio el hecho de trabajar con otros. Vale, pues aquí tienes pautas concretas para eso o pautas para cuando sepan, pero ten algo claro, compi, te va a pasar. Te va a pasar, ¿vale? Entonces, yo distinguiría, yo te digo dos cosas así por resumir. Yo distinguiría entre que no trabajen pero dejen trabajar, entonces yo su reinserción la haría desde dentro, pero si no trabajan y no dejan trabajar, cuidadito con permitirle a un chiquillo o una chiquilla que impida a un grupo trabajar. Porque desarrollan una animadversión hacia ese chico o chica que luego es muy difícil de reflotar. Por su propia reintegración futura, yo prefiero que tú te encargues y oye, no te da la gana, perfecto, venga, pues hazlo tú solo. Ellos se entrevistan entre ellos, ¿vale? Y segunda cosa, una vez que tengas eso claro, yo te diría, si son uno, dos, tres o cuatro, yo puedo montar mínimamente una estructura cooperativa y trabajar eso. Si tú tienes doce de esos, mi consejo es que trabajes de la no cooperación hacia la cooperación. O se habría todo un trabajo previo de construir lo que Puyolás llamaba las condiciones para que haya cooperativo. Mi abuela, que era una mujer muy sabia, decía, Francisco, de donde no hay no se puede sacar. Entonces, claro, si yo tengo una clase donde nadie hace nada... Claro, cuidadito, que el cooperativo, el cooperativo, ahora lo vas a ver, tiene un problemita en ese tipo de casos, que genera interdependencia entre los seres humanos. Es decir, tú vas a necesitar que él trabaje. Si yo hago que tú dependas de que él trabaje y él no trabaja, estoy creando una situación potencialmente peligrosa. Si son dos o tres, lo puedo controlar. Si son 15, pues lo mismo debería ser un trabajo previo y hacer cooperaciones de aquí te pillo y aquí te mato. Quien quiera que ponga en común con el otro. Te doy otro ejemplo. Imagínate que les pides pequeñas evidencias para una evaluación continua. Vale, tenéis que hacerme eh, una lista con cuáles serían vuestras propuestas de no sé qué, el individual. Y antes de entregarla le dices, bueno, os doy dos minutos, quien quiera puede contrastar su lista con el de al lado a ver si la completa. Claro, la primera no la hacías, pero la segunda ya te pispabas y muy idiota habría que ser para no mejorar tu propuesta individual mirando la del otro, ¿lo entendéis? Entonces, poco a poco los fui convenciendo de que cooperen, pero fue un trabajo lento. ¿vale? En ese sentido, y ya me cayó con esto, por eso es que yo digo que el cooperativo es obra de, de, de orquesta. Y, y a mí me ha sido mucho más fácil implantar el cooperativo en centros que no habían hecho nada que en centros que llevaban años, por ejemplo, haciendo que cuatro una, hagan una maqueta cuyo proceso nadie había visto, al final recogían la maqueta y le ponían a los cuatro la misma nota. Eso es trabajo en grupo mal hecho. Cooperativo no es. Pero genera una indignación. El, el único idiota que hace el trabajo... No, a mí no me da la gana. Entonces él hace su parte, la de los otros dos. Entonces genera una animadversión. Por eso mi consejo es, vamos a aprender hoy cómo se diseña una tarea cooperativa bien, porque con lo que yo te voy a dar está todo para hacer un, un diseño mínimamente decente para que eso no te pase. Ahora, lo que tú me estás diciendo es muy evidente, compi. Yo solamente mando un mensaje de esperanza. Cuando esto empieza abajo y se hace... Sin cometer errores groseros, muchos de los problemas que tú te estás encontrando, a nosotros nos desaparecieron al año 3. Y yo que llevo años trabajando con un montón de coles, las hijas de la caridad, he formado a todos los de pureza de María, un montón. Por ejemplo, tengo un montón de centros en Granada eh, públicos haciendo cooperativo. Con el paso del tiempo esto se convierte en una forma más de, de trabajar. Al principio tienes muchas dificultades. Más o menos queda claro, por tanto, a qué, a qué nos referimos cuando hablamos de hacer aprendizaje cooperativo. Estamos diciendo, aprendizaje cooperativo es utilizar la interacción social para promover las dinámicas de aprendizaje. Vale, eso se puede hacer en primero de secundaria o porque veo a alguna persona que me mira diciendo, ya, pero ¿y esto con los pequeñines, Francisco? Vale, ¿se podría hacer en primero de primaria? Se podría hacer. Voy a mostraros. Primero de primaria, lengua castellana. La profesora empieza su clase haciendo... ¿Dónde la tengo? Esto. Chicos, vamos a pensar hoy palabras con GR. Y podéis hacer una lista, no solo hay que pensar una. ¿Vale? Y no terminamos hasta que no hagamos la cuenta atrás. ¿Habéis entendido? Vale, palabras con GR. Pueden empezar por GR o pueden llevar GR. ¿Preparados? Sí. ¿Listo? Sí. Venga. Vale. La profesora hace una pregunta y estos niños <coughs> inmediatamente adoptan esta postura extraña. Vale, oírme. La idea de esta técnica, me vengo otra vez al documentito de aquí. La técnica que os estoy poniendo es otra de las técnicas que a mí me parecen súper sencillitas para empezar a ser cooperativo. Nivel bajísimo. Se llama cabezas juntas numeradas. Cabezas juntas numeradas es una técnica donde yo hago una pregunta y antes de que me la contesten los grupos buscan juntos una respuesta para que luego la, la, la, la dé uno de ellos, ¿de acuerdo? Sí. Solamente una cosa, esta técnica compi es de un señor fantástico llamado Spencer Keegan que es como el corte inglés del cooperativo, todo lo vende, de hecho ¿no ha, ¿conoces a Keegan? Claro, no, no traduce su libro, El Condenado. Yo lo le he tenido que leer en inglés porque él aquí tiene su empresa y entonces te lo dan, pero él no autoriza, traduce, que es un libro impresionante. Cooperative Learning, si le dice en inglés, libro maravilloso de cooperativo. Además, yo soy muy fan de Keegan porque Keegan es de estas técnicas súper sencillitas. ¿vale? Entonces, Keegan es el padre de esta, de esta estructura, pero yo sostengo que Keegan no es el principal referente de esta idea. Yo creo que el verdadero padre de las cabezas juntas numeradas no es Spencer Keegan. Para mí, el verdadero padre de las cabezas juntas numeradas es este señor. No, pero el puyolaz no, que yo soy muy fan. Un minutito de reloj, dos minutitos, con el día al lado. ¿Qué puede tener que ver Carlos Sobera con una técnica cooperativa donde los chicos piensan juntos lo que luego tendrán que responder solos. Pensarlo con el de al lado. Relación entre Carlos Sobera y la técnica cooperativa cabezas juntas numeradas, donde piensan juntos lo que van a responder solos. Un minutín. Si yo de las otras podía dudar, si sabíais o no, de esta estoy seguro que nadie podía responder esta pregunta. De hecho, tenía que haber caras de absoluta estupefacción. ¿Qué pinta este tío? Y alguna ha pensado, ¿y esto? ¿Para qué nos traen aquí? ¿Dónde está Vygotsky? ¿Dónde está Piaget? ¿Cuál es la catadura de este curso, porquería de curso? Vale, espérate un momento, llegaré, llegaré, compañera. Vale, ¿os habéis dado cuenta que esta pregunta nadie lo hubiera podido responder con seguridad? Porque además yo he ido a pillar, porque te he puesto la foto incorrecta. Si yo te hubiera puesto todavía esta, todavía. Vale, he ido a pillar, pero no se ha callado nadie. ¿Lo entendéis? ¿Por qué al lado te lanzas así como si no hubiera un mañana? Porque no tiene consecuencias el fallar. Sin embargo, levantar la mano y decir... Muchas narices hay que tener para lanzarse, ¿lo entendéis? Vale, pues eso es lo que siente esa niña o niña, o niño, que desde que el mundo es mundo no le atina nada de lo que tú preguntas. Tú lo acabas de vivir, ¿lo entendéis? Y tener una cosa clara, el motivo por el que a mí me interesa que hablen sobre lo que aprenden, es porque los chicos que hablan sobre lo que aprenden, procesan aquello que están aprendiendo. Cuidadito, que la materia prima del pensamiento humano es el lenguaje, Sí, habéis leído a Brunner, porque ahora todo el mundo... ¡Singapur! Vale, oye, que, que, que Brunner se nos se murió con 100 años y hace un montón de años que dijo que el ser humano tenía tres tipos de pensamiento. El enactivo, movimiento, sensaciones corporales, el icónico, imágenes, y el simbólico, el lenguaje, que eso es Singapur. Yo primero lo toco, luego lo dibujo, luego lo abstraigo. ¿Lo entendéis? Se ha hecho de toda la vida de Dios. Vale, pues la clave, compis, es que si yo le pido a un chiquillo que se ponga a hablar de esto yo no puedo verlos pensar, compañera, pero sí que puedo que hacer que concreten su pensamiento en palabras. A mí el motivo por el que me gusta tanto el cooperativo es en su nivel más pueril y cutre. Si soy capaz de generar un diálogo estructurado y ordenado sobre los contenidos, tengo niveles de aprendizaje infinitamente más altos que si los chicos están callados. Eso significa que todo el tiempo tengan que hablar. Yo no estoy diciendo eso. Por supuesto que tiene que haber momentos donde ellos ven un vídeo, te escuchan hablar, ven al compañero. Sí, pero los chiquillos que siempre están en silencio, compañeros, compañeras, no hacen el procesamiento ese que, que, que estamos diciendo que tienen que hacer. Y cuidadito, yo tengo una cosa clara. Entre pensarlo, compi, y decirlo, es mucho más complejo decirlo que pensarlo. De hecho, podemos pensar un montón de cosas que no podemos decir, porque decirlas supone que las organicemos y las hagamos inteligibles, ¿lo entendéis? Ese es el motivo por el que incluso un profesor en segundo de bachillerato a tres meses de la prueba de selectividad debería de vez en cuando poner a sus chicos a hablar sobre lo que aprenden, ¿lo entendéis? Porque no es, insisto, sí que es para otras cosas que vamos a ver más adelante, pero en ese nivel más básico, yo coopero para aprender, porque aseguro a través del diálogo un procesamiento lo suficientemente profundo como para que haya un conocimiento mínimo de, de, de calidad. El otro día o, oía que decía Feynman, este que sale, que sale mucho. Lo citan mucho en Big Bang Theory, este físico que ganó el Nobel, que él decía que uno no sabe nada hasta que no es capaz de explicárselo a un niño, decía el tío. Claro, explicarle a otros las cosas es quizá de las estrategias de construcción de conocimiento más potentes. Por eso, dentro de un momento, cuando veamos situaciones de ayuda entre iguales, hay gente que se equivoca y se cree que el cooperativo solamente beneficia a los chiquillos y chiquillas que van mal. Mentira. Los más beneficiados en las situaciones de trabajo cooperativo son los chiquillos y chiquillas que van bien, porque tienen la maravillosa oportunidad de explicarle a otros lo que han aprendido. ¿Lo ¿No entendéis? Entonces, ¿veis cómo simplemente por haber ido a grupos habéis hablado de algo que no teníais ni la más remota idea? Ya está, compañeros. Eso es cooperativo. Ahora, yo la pregunta que os hago es: ¿vale? ¿Y cómo demonios sé? que están hablando de lo que tienen que hablar. ¡Ah, ya te veo la carita! Claro, ¿cómo sé que no están hablando de la Champions League? O que dentro del grupo hay algunos que curran y otros no, como los pimientos de padrón, que están tan generalizado en el cooperativo mal hecho que hasta tiene un nombre, se llama efecto polizón. Polizón, yo soy peruano, no pronuncio la Z. Es decir, unos trabajan y los otros se aprovechan vilmente. Vale, Fijaos, yo quiero mostraros una cosita de cabezas juntas numeradas, que eso sí que es específico de Keigan. Keigan, a ver, yo creo que el origen de, de las cabezas juntas numeradas es Sobera y su 50 por 15. ¿Qué ocurría en el 50 por 15, compañera, cuando tú tenías una duda? ¿Qué podías hacer si no sabías qué responder? Tirar del comodín, vale, el comodín del público, y si casi todo el mundo te decía algo, yo ya me animaba a decir, para mí las cabezas juntas numeradas son el comodín del público del cooperativo. ¿Lo entendéis? Es decir, si yo hago una pregunta y les dejo hablar dos minutos, yo mi experiencia es que luego me levantan más manos para colaborar. Porque hay más gente segura de lo que va a decir. Pero Keigan no se queda ahí. Fijaos, hacen una cosa muy rara aquí que yo quería enseñaros. Y la tengo aquí. Fíjate que en el siguiente plano va a aparecer una niña que saca el dedo, pero no... No para contar, sino para otra cosa. <risa> ah, se saca el dedo. ¿Por qué saca ese dedo acusador? ¿Qué está haciendo? Oye, te lo sabes, condenado, porque estos son unos pimpines de primera primaria, quieren atinar. Cabezas Juntas Numeradas es una técnica cooperativa donde yo hago una pregunta, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos tiene un número. Y a la hora de buscar la respuesta de un equipo... No les dejo elegir al portavoz. Elijo aleatoriamente un número. El que lo tenga, contesta. La pregunta que yo os hago en un minuto es ¿Qué diferencia práctica hay entre que yo le haga una pregunta a un grupo de alumnos y utilice dos formas de recoger la respuesta? Primera posibilidad, dejarles elegir a su portavoz. Segunda posibilidad, elegir aleatoriamente al portavoz en el último momento. Qué diferencia práctica existiría en la dinámica de trabajo que están llevando a cabo esos chiquillos entre una y ambas y otra, perdón, estrategia. Un minutito solo porque es fácil pensarlo. Sí, vale, voy a predicar con el ejemplo, ¿vale? Porque hombre, no voy a no voy a ser mal siempre cooperativo. ¿Os dais cuenta que habría una diferencia fundamental entre elegir aleatoriamente al portavoz y que ellos elijan a su portavoz? ¿Cuál sería la diferencia conmigo? El que desde que el mundo es mundo le atina a todo. Entonces yo lo que le doy es a determinados niños y niñas, bula papal, para no hacer. Eso es para mí, ponerle el aprendizaje al servicio de la cooperación. Para que te quede cooperativo y hay un portavoz, me cargo las posibilidades de aprender de un montón de chiquillos. Mal. Yo no hago cooperativo para tener portavoces. Yo hago cooperativo para que aprendan. ¿Lo entendéis? Sin embargo, compañera, tú misma, si yo elijo en el último momento al portavoz, ¿qué genero? Más te vale que te lo sepas porque te pueden preguntar. Claro. Pero yo voy un paso más allí. Y ahora lo vamos a ver cuando veamos la diferencia entre trabajo en grupo. Vamos a ver el paso 3 de, de ese documento. Y aprendizaje cooperativo. Nos vamos de un colegio público. Vamos de dos colegios concertados en Madrid y Guadalajara, a un colegio público en Málaga, ¿vale? Esto es segundo de secundaria, el IES Salvador Rueda, y el profe, en años anteriores, estos chicos vieron el feudalismo. Entonces, va a volver a trabajar el feudalismo, y quieren que recuerden algo que vieron el año pasado, o hace dos años, no, mes, no sé. Entonces, hacen un intento de recordar el feudalismo. Claro, si yo le pregunto a la mitad de esos chicos qué feudalismo, vamos, como quien oye llover, no tienen ni la más remota idea de lo que es feudalismo, por tanto, dice, es que no puedo preguntarles eso en individual porque la mitad de ellos, entonces, pues, quiere que trabajen en grupos. Y usa cabezas juntas numeradas. Fijaos el efecto colateral de elegir al portavoz aleatoriamente, mira. ¿eh? Entre todos los nobles, cuando ya tenían todos los nobles, ya lo repartían entre los demás. ¿No entiendes? No. no. Tú tienes una parte, él sí. tiene otra, sí. ¿vale? Y la juntáis. Y después, cuando ya cada uno tiene otra parte, la dividís entre todos los demás, Ah, Mira, ¿ves? Tres, cuatro. ¿Ves que aparece el profe y le pone un número? ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro. Por favor, no se os ocurra decir numerados. Porque entonces tú dices tres, responde a Mario. Dices dos, responde Mario otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han llegado al acuerdo? Diga el número que diga, contestas tú. No, entonces hay que poner un número mínimamente. A ver, vamos a, a, a no ser un poco. A ver, y me parece muy bien que lo hagan, porque yo también lo haría. Mirad la situación. Estas dos más o menos tienen idea de qué va el feudalismo. Este. Y este no acaba de entender. Mira, ¿eh? La dividir entre los demás para que todos tengan un poco. Vale. Y todo eso es feudalismo. Vale. vale. ¿Has entendido? No. Tío, David, mira. Escúchame. Tú tienes una parte, ¿vale? Sí. Tú tienes, imagínate, una tierra. Pues él tiene otra. Sí. y ella tiene otra, y si yo me quedo sin una, vosotros ¿Para, para, para, para, cogéis y la dividís entre todos los demás que no tienen. ¿La dividís? Vamos, que un rey tiene una propiedad. Tiene sí. que, que dividir entre los nobles para que los nobles la, la ayuden. ¿sí? Pues entonces esos noble lo divide entre más nobles, porque hay gente que son más nobles. ¿Qué nobles para para que todos tengan. Para que todos tengan una parte para que ayuden al rey. La, el, el un rey tiene una propiedad y lo divide entre todos los nobles. Explícamelo tú explícamelo tú vale eso lo cambia todo veis que además de la responsabilidad que yo puedo tener se produce otra cosa eso se llama responsabilidad individual pero hay algo más que es que yo no me basto para tener éxito ¿lo entendéis? porque si yo me pudiera nombrar portavoz yo me pongo entonces ya con que yo me lo sepa vale pero como no sé a quién voy a elegir todos son necesarios eso en terminología finoli se llama interdependencia positiva y es la diferencia entre trabajo en grupo mal hecho y aprendizaje cooperativo. Tienen que necesitarse para hacer el trabajo. Por eso, compis, y mirarlo aquí, en esta plantilla que yo os he enseñado, ¿dónde está la plantilla? En esta. Ya hemos visto cuál es el primer ingrediente de una tortilla de patatas cooperativa. ¿vale? En una tortilla de patatas cooperativa tiene que haber una tarea que es relevante para ti. ¿De acuerdo? Porque si no es relevante, yo no la haría. O sea, si tú no la harías sin cooperativo, tampoco la hagas con cooperativo. Porque entonces me vas a decir, yo no hago cooperativo porque pierdo tiempo. ¿Lo entendéis? Si yo entiendo la cooperación, por lo menos en un momento inicial, como cooperativizar determinadas tareas para mejorar eh, eh, lo que pueden hacer los alumnos en determinados casos, estamos de acuerdo. Que la posibilidad de recordar qué era el feudalismo, si hubiera sido una tarea individual, hubiera sido bastante menos asequible para muchos niños si hubieran trabajado solos, ¿no entendéis? Él lo convierte en cabezas juntas numeradas porque, a ver, eso lo saben en todas las empresas, es más fácil que entre cuatro recuerden mejor algo que que lo recuerde uno solo. Es más fácil que entre cuatro se generan muchas más ideas, por eso hablan tanto del brainstorming y las sinergias y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Vale, entonces... Ahora bien, para que sea cooperativo, y me voy al paso 3, no basta con que haya trabajo en grupo. Tienen que cumplirse tres condiciones. Primera condición, que se necesiten para hacer el trabajo. Si no se necesitan para hacer el trabajo, no hay cooperativo ninguno. Por ejemplo, en una entrevista simultánea, compañera, compañero, perdón, si imagínate que tú hicieras una entrevista simultánea con tu compi, ¿tú necesitarías que ella trabaje para, que la, para poder trabajar?, Claro, porque no hay entrevistador sin entrevistado, ¿lo entendéis? Entonces, si uno de los dos no trabaja, no hay posibilidad de hacer la actividad, porque hay una interdependencia total. Segunda característica que distingue el trabajo en grupo del trabajo cooperativo. Tiene que haber un mínimo de participación. Compañero, ¿en una entrevista simultánea existe un mínimo de participación de ambos miembros de la pareja? Tiene que haber, porque hay uno que entrevista y el otro copia y luego hay un cambio. Que por cierto, no me lo habéis preguntado, pero me lo pregunta mucho Francisco, pero el segundo, la segunda persona no tendría ventaja al responder. Si la pregunta es cerrada, yo no haría la misma pregunta en el momento uno y en el momento dos. Trabajaría con dos preguntas. Yo trabajaría con la misma pregunta si la pregunta fuera abierta. Oye, ¿qué harías tú? Vale, ¿En qué áreas tú me puedo permitir que se responda en el momento 1 y en el momento 2 a la misma pregunta? Si la pregunta es decir las cuatro características del agua, pues no la hagas. En los dos pones dos preguntas y se responde a una. ¿vale? Y finalmente, compañeros y compañeras, bueno, compañero en concreto, habría una última cosa que caracteriza una situación cooperativa, que es la responsabilidad individual, que yo la traduzco en una pregunta. ¿Tú puedes monitorizar si están trabajando o no? ¿Cómo sabes que no están hablando de la Champions League? Sí. En la entrevista simultánea que acabamos de ver, Compi, la primera, la de, la de Guadalajara, ¿por qué se podía ver si estaban currando o no? Lo primero, porque los podías ver, hablar. Pero había algo más. ¿Qué producto? ¿Qué producto? dejaban una huella escrita, o sea, el entrevistador, yo te entrevisto a ti, vale, cuéntame, yo lo escribo, pasados dos minutos, tú coges el papel, yo hablo, yo cojo ese papel y puedo saber si han currado o no. ¿Lo entendéis? Eso es un gran diseño cooperativo. No digo supercompi que eso te garantice que todo el mundo ocurre, porque no te lo garantiza, porque ya estamos hablando de los casos que hemos hablado. Pero hay algo que sí te exigiría yo desde un primer momento. Tú tienes que poder ver si no ocurran porque si eres profesora o profesor de primaria, segundo de primaria, no tienes ningún problema. Porque ellos inmediatamente, si alguien no trabaja, denuncian. No, no, es que es así. Pero en secundaria, a partir de la adolescencia, es un, una ley del silencio. Que es, cuidadito, cuidadito con denunciar. Porque te llaman chivato y te condenan al ostracismo. Y hay chiquillos y chiquillas, yo los he entrevistado que se la envainan, hacen el trabajo del otro, pero no denuncian para seguir conservando sus posibilidades de relación a nivel social. Entonces, es una faena que tú en un tercero de secundario obligues a un chiquillo a denunciar al compañero. Tú tienes que poder verlo. Si yo hago este tipo de cosas, yo puedo verlo. Si yo los hubiera juntado, compis, en parejas, a que me digan ¿Cómo el agua? ¿Por qué había que cuidar el agua y qué había que hacer? La posibilidad de que uno currara y el otro no hiciera nada, era altísima. ¿Lo entendéis? Entonces, no basta con que yo tenga algo cooperativo. Necesito que eso cooperativo, perdón, algo grupal, que eso sea cooperativo. Y para ello, iros a la página 3 y echarle un vistazo, ¿Vale? Yo os entrego aquí de las mejores cosas que he hecho nunca. Ahí tenéis como un cooperativizador de tareas. O sea, tú, ¿para, qué? para que un trabajo en grupo sea cooperativo, tienes que responder sí, sí, sí, a tres preguntas. ¿Se necesitan para hacer el trabajo? Tienes que decir sí. ¿Todo el mundo va a poder participar? Tienes que decir sí. ¿Podemos monitorizar el trabajo? Tienes que decir sí. Y fijaos, si alguna de esas cosas decís que no, yo te doy un inventario ordenado de truquetes para que lo consigas. Por ejemplo, ¿cuál es el truquete, compañero, de la entrevista simultánea? El truquete es que divide el trabajo en tareas distintas pero complementarias. Uno entrevista, el otro responde. ¿Lo entendéis? Pero eso también podría ser en música, uno marca el pulso y el otro toca la flauta. O en educación física, uno tira la pelota y el otro batea. O en lengua, uno dicta y el otro copia. Yo, por ejemplo, luego os lo puedo enseñar, recuerdo un profesor en, en, no sé si conocéis Madrid, en el Pozo del Tío Raimundo, que es una zona que tiene su complejidad, tenían muchos desniveles de escritura, ¿de acuerdo? Entonces, era imposible que hicieran un dictado a nivel, cooper, a, a nivel de clase. ¿Por qué? Porque cada chico copiaba a un ritmo muy distinto. Entonces, lo tenéis, no, espera, no, espera, era cansinísimo hacer un dictado. Entonces, el profesor no le quedó más remedio que cooperativizar el dictado y lo que hizo en un sexto de primaria, y ahora os voy a poner un vídeo de bachillerato, no os preocupéis. ¿eh? Sí, sí, sí, lo primero, Mi traje para la fiesta. En, el ¿En la India. En México. Vale, ¿veis lo que está haciendo? Los ha emparejado otra vez, ¿de acuerdo? Y en lugar de dictarle a todo el mundo, le entrega. A los alumnos, el dictado. Durante 3-4 minutos yo te lo dicto a ti. A los 3-4 minutos digo cambio. Coges tú el dictado y me lo dictas a mí. Ventaja de la situación. ¿Qué gano? Claro que voy al ritmo. Entonces, no tenía todo el mundo escribiendo lo mismo, porque eso era imposible. ¿Lo entendéis? Pero permitía una situación donde se podía hacer un dictado. Ahora, fíjate, las tres primeras veces que lo hicieron, súper mal porque tener una cosa clara, ¿eh? hasta la tercera o cuarta vez que no hagas una estrategia cooperativa te va a salir mal. O sea, tú le dices cambio, ya, ya, ya habían dictado los dos una cosa horrible, vale, a la cuarta empieza a funcionar y el tío un día mirando piensa, oye ¿y por qué tengo que hacerle el mismo dictado a todos? ¿Por qué no te puedo dar a ti un dictado basado en tildes qué es lo que quiero que practique ella? Y a ti uno con B y V que es lo que quiero que practique ella. Entonces acabó teniendo dictados, además los, los ¿cómo se llama? los plastificó de monográficos y tenía un montón de gente trabajando, no solo a su ritmo, sino con propuestas diferentes, en una situación absolutamente cooperativa. ¿Se necesitan para hacer el trabajo? Sí, porque yo no puedo copiar. Si tú no dictas, yo no puedo dictar si tú no copias. Segundo, ¿ambos pueden participar? Sí, porque hay dos tareas distintas. Si me vengo aquí, participación. No solamente tengo dos tareas, dos tareas distintas, ¿vale? que se puede, aquí está, así, no, perdón, es aquí, aquí, ya no, pues no lo veía, dividir el trabajo en tareas complementarias, sino que como tengo un, cam, un turno, cambio, ambos pasan por dos. Hay un turno de participación que me asegura que todos hagan, y finalmente, en el dictado cooperativo, ¿yo podría monitorizar su trabajo? Sí, porque queda un producto concreto que se puede comprobar, que es el dictado. Esa es la diferencia entre trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo. ¿Se entiende? ¿Cómo plantearía yo un trabajo grupal de esos que duran un mes? ¿Cómo sería capaz de generar una dinámica especialmente cooperativa? Porque, claro, yo no todo lo que hagas va a durar tres minutos y va a ser una pregunta. A veces es un producto. Voy a hacer una prueba con vosotros. Ya que me lo has preguntado, yo, eh, bueno, me va a servir... Para, para, para explicaros algunas cositas que tienen que ver con la responsabilidad individual. Yo tengo ocho estrategias, compañero, compañera, que me permitirían ver cuál es el nivel de implicación, de trabajo, lo que han, incluso lo que han aprendido los alumnos trabajando en una de esas trabajos grupales, ¿vale? Yo no te lo voy a regalar, compañero. Voy a pedirte que por favor lo adivines, ¿vale? Volvamos al concepto. Eh, que las cosas sean relevantes. ¿Para qué, querida, por ejemplo, compañero, para qué te pregunto que me adivines a partir de unos iconos ocho estrategias que yo a continuación te voy a contar? ¿Cuál puede ser mi interés con esta actividad? ¿Cómo, perdón? Claro, que te metas en la situación y busques en tu cabeza qué cosas consideras tú que... Serían estrategias. También va a servirme, yo creo que tiene un puntito de motivación para ver a qué le atinaste. Pero aprovecho para decir que esto va a poner en cuestión mi capacidad para elegir un icono que represente una idea. Porque hace a decir, pero ¿eso qué tiene que ver? Vale. Y aprovecho también para decir que estaremos de acuerdo en que no todo lo que yo haga a nivel cooperativo lo tengo que evaluar. Yo no tengo ningún interés en saber, compañera, a cuántos de estos le has atinado. ¿Lo entendéis? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que es un poco radical, un poquito talibán, y toda cosa cooperativa, ¿qué hacer? la quiere? No. A ver, yo creo que nosotros tenemos un ecosistema en el que tenemos que hacer sostenible nuestra metodología. O sea, a mí, por lo menos, cuando yo fui profe de la DIBER, a mí no me entraba que cada cosa cooperativa que hiciera yo la evaluaba, no me daba la vida para evaluarlo todo. ¿No entendéis? Entonces hay cosas que voy a evaluar y hay cosas que a veces no puedo evaluar. Esta, por ejemplo, yo estoy entendiendo la cooperación como un medio para... Yo lo único que quería es que os metierais en situación. Vamos a ver a cuántas la habéis atinado, ¿vale? Que insisto, compi, no hace falta que lo anotéis porque esto está literal en este documento que se llama Diseña Trabajos en Grupo. Y esta es el punto, porque aquí viene el diseño desde el principio. Lo que os voy a enseñar es el punto 5, que seamos capaces de evaluar lo que ha aprendido cada uno. Y ahí vienen esos ocho estrategias, paso a paso, ¿de acuerdo? Empiezo por la primera, compi. Yo, si hiciera un trabajo grupal, una estrategia que yo he utilizado es diseñar un producto final que dependa de sus productos individuales. Y aquí la gente inmediatamente piensa en se divide en el trabajo. Yo no me refiero necesariamente a eso, porque eso es lo que yo viví en la universidad, ¿no? Era tú esto, tú esto, tú esto, Arial 12. ¿No, no has hecho eso del Arial 12? Arial 12. Vale, que eso es lo que yo llamo, compañeros, claro, en un momento dado yo pasé de hacer eso a lo que yo denomino el efecto Lennon y McCartney. ¿A qué me refiero? ¿Estás pillándome? ya? Como al principio yo me repartía el trabajo con mis colegas, pero como ya teníamos un grupo estable, empezamos a repartirnos los trabajos. Es decir, yo hacía el de esta asignatura, yo tengo asignaturas aprobadas, con connotables y sobresalientes que no hice nada. Efecto Lennon y McCartney. ¿Por qué? Sabéis que Lennon y McCartney empezaron componiendo juntos, pero al final llegaron a un acuerdo que cualquier canción que componía Lennon la firmaba también McCartney y viceversa. Vale, eso para mí no es cooperativo. ¿Lo entendéis? Que se repartan las cosas solo para juntarlas, yo no lo considero cooperativo. Pero, por ejemplo, se me ocurre, imagínate que tú les vas a pedir, compañero, que ellos hagan una maqueta sobre Valladolid, con sus monumentos más importantes. Yo trataría de articular a lo largo de esos dos meses... Tres, cuatro productos individuales que se puedan mirar. Por ejemplo, cuando ellos tengan que eh, eh, investigar cuáles son los monumentos más importantes de Valladolid, eso conviértelo en un producto individual que tú recoges. Es decir, antes de que ellos discutan qué monumentos van a elegir, que cada uno es, eh, eh, investigue en casa y elija su lista de 10 monumentos. Esa propuesta... Tú la recoges, ¿lo entiendes? La miras y ya se la das para que la discutan con los otros. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo llamo un producto, un subproducto individual que voy mirando. Sigo avanzando. Imagínate que tras ya, en un momento dado, eh, haberse puesto en común, ellos tienen que proponer cuatro, los cuatro monumentos que van a aparecer en la maqueta. Y tú pides que te entreguen un esbozo. ¿Por qué no puedo meter un esbozo individual antes que vayan al, al, al momento grupal? ¿Lo entendéis? No me confundáis trabajo cooperativo con hacerlo todo junto. ¿Por qué no, antes de ir, al momento de discutir, cada alumno hace su propuesta por escrito? Hace... En ese sentido, por ejemplo, compi, tener un portfolio portafolio es súper interesante. No me convirtáis un trabajo grupal en yo te mando para de aquí a dos meses. Una, una maqueta y en medio no voy cogiendo nada porque claro la posibilidad ya no del efecto polizón es grande. Yo recuerdo compañero, que una vez le puse a un chiquillo un cuatro y medio una maqueta impresionante de la geografía de España y cuando vino la madre yo ya por los andares compañero supe que ella no venía herida en su orgullo de madre venía herida en su orgullo de artista ¿Cómo la has puesto esta maqueta? Que yo soy aparejadora. Madre. Y yo le dije, gracias a Dios me pilló viejuno ya. Le digo, señora, ¿usted realmente cree que yo pido maquetas para tener maquetas bonitas? No, yo pido maquetas para que aprendan geografía. Y yo le pregunté a su simpático vástago <risa> por qué sistemas montañosos pasaría si él fuera en línea recta a esta comunidad, a esta comunidad, y no se supo situar. ¿Entiendes? Entonces, gracias a Dios, la maqueta es un prodigio y tiene un cuatro y medio, y esto es recuperable. Pero yo no hago maquetas para tener maquetas bonitas, ¿lo entendéis? Entonces, yo necesito, compañeros, que a lo largo del proceso de realización ir haciendo pequeños puntitos de control. Esos puntos de control, compañero, yo los llamo catas también. Cada cierto tiempo, por ejemplo, para el 15 ya deberían saber cuáles son los monumentos, entonces yo me acerco y hago una apuesta en común del trabajo. Paula, dime cuáles son los cuatro monumentos que habéis elegido. Si Paula no está haciendo nada, la pillas inmediatamente. O haces, venga, sacar un cuarto de folio, compañeros, ¿vale? Venga, escribirme los monumentos que a vosotros os parecen. Eso es una cata. Por favor. Si tú no vas haciendo eso, para empezar, ¿cómo sabes si están aprendiendo? No. ¿Cómo sabes que no se está ventilando el trabajo uno solo? Porque para que el cooperativo sea, mando a cuatro a hacer una maqueta y solo ocurra uno, yo prefiero que no haya cooperativo ni trabajo en grupo. Entonces, por favor, ir dejando pequeñas evidencias. En ese sentido, seguro que habéis utilizado situaciones de autoevaluación. Tú le das un cuestionario para que lo a ver cuánto sabes, cuánto no. E incluso hay gente que utiliza situaciones de coevaluación. ¿Vale? Si sí, me pones esa cara, lo entiendo perfectamente. Es potencialmente complejo. Yo estoy contigo. Para generar situaciones de coevaluación hay que tener una mínima cultura de la coevaluación. ¿De acuerdo? Porque, claro, ¿cómo sé yo que no se produce esa humertad mafiosa? O sea, yo no quiero decir que tú no has hecho. O todo lo contrario, a veces se pasan de bestias pardas. Que ambas cosas me han pasado. Entonces, yo tengo que tener muy claro, por ejemplo, que... Tengo que preparar esas cuestiones. Ahora bien, otro truquito. Yo sí que haría cada semana, compañero, voy haciendo, elijo al azar un miembro del grupo para que me diga por dónde van en el trabajo. Ir, o sea, tú no puedes enterarte que faltando dos días no han hecho nada. ¿Lo entiendes? Cada semana tienen que hacerte un informe y debería haber un mínimo plan de trabajo que te permita ir viéndoles. ¿Vale? En esa misma línea, yo soy el que para mí Sería la gran clave de un trabajo grupal, y esto lo aprendí yo en la carrera. Yo soy muy partidario de solicitar siempre en un, un trabajo grupal una producción individual complementaria. Por ejemplo, eh, hacen una monografía de las conclusiones individuales. O sobre la maqueta que han hecho, hago una pregunta y siempre algo que sea individual, que me permita verlo, cuidadito, cuidadito, cuidadín, que a veces la gente se me pone muy farruca con esto, porque la gente es muy, muy de trabajo grupal, esto no es que se me ocurra a mí, todo esto que os estoy contando tiene que ver con, con este maravilloso compañerito bielorruso llamado Levigotsky. Entonces, no, quiero mostraros esta historia que se llama Ley de la doble formación de las funciones intelectuales superiores. Esto, compañeros, es lo que explica el aprendizaje en sociedad. Lep Vygotsky dijo que nadie aprende nada solo. Es mentira. El otro día me soltó en un... Bueno, aquí en Godella, un profesor, me dijo que todo lo que era cooperativo era irrelevante y absurdo, que el verdadero aprendizaje era el individual. Y compañero, lee un poquito desde el cariño, porque claro... A ver... A ver, a menos que tú seas el Papa y hables ex cátedra, porque yo estudié filosofía y teología en Perú y yo soy católico eh, creyente, vale. Los Papas, sabéis, que se iluminan y hablan ex cátedra y dictan normas. De... A menos que tú te ilumines como el Papa, tú solito no aprendes nada. Tú aprendes porque vives en un contexto que te permite apropiarte de artefactos culturales, decía Vygotsky, de acuerdo. Entonces, Vygotsky decía, nadie, todo acto de aprendizaje empieza siendo social, ¿vale? Yo, eso me pasó una vez, lo comenté en un curso, compañera, pero aquí venís queriendo. Yo voy a muchos cursos donde la gente viene obligada, porque como tú has dicho, claro, aquí tengo los más buenecitos de la clase. Hay dos tipos de gente cabreada en mis cursos, están los huelguistas y los saboteadores. Los huelguistas se llevan bien, porque no hacen nada. Pueden hasta hacer apología de su desinterés, Hace tiembla, pero yo pienso, bueno, por lo menos yo cobro condenado y tú no. ¿no? Te digo, Bueno, me pagan por aguantarte. Vale, pues ya está vale la pena, pero está luego el saboteador, el saboteador es el que ya se hace cosas explícitas para jorobar, cuando yo conté esto me salta uno en un curso y me dice mentira, y digo compañera, compañero perdón, la teoría nodriza en la que fundamentamos todo nuestro quehacer psicopedagógico, mentira dice, y me, me, me dice esto compañero, me dice yo el otro día ya que te escuché me di cuenta que yo de ti no podría aprender nada al corazón. No, es en serio, feo, feo. Y entonces me dijo, así que he decidido que yo voy a aprender cooperativo solo. ¿Cómo? Leyendo un libro. Y me he leído todo un libro solo en mi casa. Y ya me tocó la moral, compañero. Y te echarás a temblar, si alguna vez me oís a hablar en diminutivos es que estoy enfadado. Entonces yo ya empecé. compañerito. Y yo échate a temblar. El librito ese que leíste, lo habías escrito tú previamente y se quedó para ti difuso. ¿Cómo? Que si habías escrito el puñetero libro. Y me dice, hombre, no, pues entonces es un puñetero acto social. En directo o en diferido, síncrono o asíncrono, ¿no lo entendéis? Pero tú no has aprendido solo, condenado. Has aprendido de un tío que hace poco se nos murió, Puyolás, pero has aprendido de Puyolás. Todo acto de aprendizaje siempre es un acto social, ¿lo entendéis? Por eso es importante el trabajo en grupo, pero la gente me lee a Vygotsky a la mitad. ¿Eso fundamenta que hagamos trabajo en equipo? Sí, porque fundamenta que es una insensatez que la única organización dedicada al aprendizaje por antonomasia en nuestra sociedad, que es la escuela, sea el único espacio donde metes 30 personas en 45 metros cuadrados y nadie habla con nadie. A ver, desde una perspectiva psicopedagógica es una insensatez absoluta, ¿lo entendéis? Ahora bien, a Vygotsky hay que leerlo. Vygotsky dice todo acto de aprendizaje empieza siendo social. Pero para hacer aprendizaje tiene que trascender el plano social y llegar al plano individual. Si lo que el niño hace con otro no es capaz de hacerlo solo, no hay aprendizaje. ¿Lo entendéis? Por eso no existe trabajo cooperativo sin trabajo individual. No es trabajo cooperativo o trabajo individual. No, es que el trabajo cooperativo tiene que tener momentos de trabajo individual y momentos de trabajo grupal. Tú puedes meterlos antes o después y en la tarde, Vamos a ver cuándo me interesa que sea antes y cuándo me interesa que sea después, que es el paso 2 de ahí. Pero, compañero, a mí no me sirve que cuatro hagan una maqueta si a partir de esa maqueta no sacan su conclusión. A mí no me sirve que entre cuatro hagan una monografía sobre la edad de oro o el no sé qué si ellos no sacan su propio conocimiento de eso. Eso es un acto individual, demonios. Pues siempre que hagas un trabajo en grupo, métele un trabajo individual, complementario. ¿No ¿Lo entendéis? Esa es para mí básica. En esa misma línea, compañero, y ya voy terminando, me quedan dos cositas y los dejo en paz. Yo iría a una que hemos hecho de toda la vida de Dios. ¿Cuál es? Hacer una presentación del trabajo. Claro, ¿qué ganas con esa presentación? A ver, Carlos, explícame, ¿por qué has puesto eso? Es ahí donde veo yo lo que sabe, lo que no sabe, lo que aprendió. Porque daos cuenta, compañeros, lo vamos a ver a la, a la vuelta de la publicidad con un vídeo de primero de primaria. Pensar en lo devastador que puede ser el, para la educación de un chiquillo que tú no seas consciente de si aprendió o no aprendió. O sea, si tú no sabes si aprendió o no, porque la maqueta es prodigiosa, pero la maqueta no representa el nivel de geografía de los cuatro alumnos. Eso no es verdad. No te sería interesante saber si alguien no entendió nada, porque es la única forma de que tú luego lo puedas ayudar, puedas crear un refuerzo, un apoyo, ¿lo entendés? Yo no puedo ir a ciegas en esta historia, entonces esos momentos de presentación podrían ser una posibilidad y habría una última que irrita a mis detractores es que yo puedo combinar esa maqueta con una prueba final, individual a ver qué aprendieron de la maqueta que tampoco está mal, oye venga escribirme, escribir, por ejemplo ya no una prueba, ¿por qué no pueden llevar un diario de aprendizaje? que cada semana escriban lo que han ido aprendiendo yo miro ese diario de aprendizaje para ver qué aprendieron, pero compañeros Tener una cosa clara, si todo lo dejo en grupal, compañero, es que puedo tener un problema. Ya no es que no sea cooperativo, es que puede no haber aprendizaje. Puedo estar generando una dinámica donde los chicos más inseguros, más tímidos las chicas, más inseguras y más tímidas se aprovechan y se cuelgan del trabajo de los que pilotan mucho más. ¿Lo entendéis? Para eso yo no haría cooperativo. Recordad, yo no estoy hablando de un modelo por el que los chicos únicamente aprenden a trabajar juntos, sino un modelo por el que juntos aprenden a trabajar solos. Si el chiquillo no aprende trabajando en equipo, a mí esto no me sirve. ¿Queda más o menos clara esta historia? sí. Insisto, compi, fíjate que esto que te he contado está literal aquí, en el punto 5 pone aquí diseñar una secuencia de trabajo con un producto final que depende de sus productos individuales, hacer evaluaciones sistemáticas, supervisar periódicamente el desarrollo, poner en marcha procesos de coevaluación. Ahora, yo os hago una pregunta. Una de las cosas que yo aprendí también a bofetones es que el aprendizaje humano no se fragua en el momento en el que uno presenta el contenido. Que yo te haya explicado esos ocho estrategias no significa que tú las hayas aprendido. Hay un proceso posterior que es donde el alumno, la alumna construye aprendizaje, que es este momento que los finolis llaman procesar la nueva información. En terminología por ILICUTRES, hacer un ejercicio. Que hay gente que oye ejercicio le sale un sarpullido. A mí el problema es que solo hagas ejercicios, ¿lo entiendes? Pero que yo tras haberte explicado las ocho formas en las que podría yo Ver lo que ha aprendido cada una. Te pregunte, vale, ahora ponle cara al Pokémon de cada uno de los números. Dos minutitos de reloj. A ver si sois capaces de recordar las ocho que os he puesto viendo ahora la imagen. Quiero mostraros un último argumento para ser cooperativo antes que os vayáis a comer que tiene que ver con lo que acabamos de vivir. Si no pensáis, yo os he pillado aquí y os he soltado un speech de dos horas con vídeo, sin parar en una situación de vamos todo el mundo mirando hacia adelante como si esto fuera una clase magistral. ¿vale? Uno de los motivos por los que he ido haciendo estas pequeñas actividades cooperativas tiene que ver con esto. Yo tengo un hater en Twitter, que hace un tiempo yo no diría ni hater ni Twitter, pero tengo uno que, me, que está cabreado. Pero el tío es pertinaz en no querer entenderme. Él dice que yo miento porque no existe ningún estudio que diga que la atención dura ni 10, ni 15, ni 20 minutos. Yo sé que no existe ningún estudio porque sería imposible. Porque no será lo mismo pillar un chico a las 9 de la mañana que a las 2 de la tarde. No será lo mismo que haya estado de juerga el día anterior que no lo haya estado. Pero, ¿me compraríais el hecho de que no hay ser humano que aguante a otro hablar durante 60 minutos sin desconectar? Vale. Claro, el problema es que yo no sé si son 5, 10, 15 o 20. ¿Vale? Pero llega un momento donde entras en una especie de estado de confusión donde tú te desconectas. Yo lo llamo eso, momento zombie. Yo soy muy fan de The Walking Dead. No están ni vivos ni muertos. Sí, sí, sí. Pero ya no hay, en esa cabeza no hay nada. Hay pequeñas desconexiones, conexiones. Hasta que al final el ponente dice, y para terminar y todo. Uy, no Me quedo un minuto tranqui. Vale. Johnson y Johnson, no los del champú, cuidado con estos, que esos son otros Johnson y Johnson, los del aprendizaje cooperativo, que son los grandes popes, a nivel internacional los grandes popes son esos, y en España sin duda Puyolás, que nos vendan la moto. El gran maestro del cooperativo de este país es Pera Puyolás, impresionante, un genio de la educación. Si queréis leer libros buenos de cooperativo, no leáis el mío, leer el de Puyolás, que ese es de donde yo aprendí. ¿Vale? Entonces, fijaos en esto. Johnson y Johnson dicen que cuando en este momentito, cuando los estáis perdiendo para la especie humana, tú cortas y haces una actividad cooperativa, aunque sea de un minuto, ¿sabes qué ocurre? Que la atención, cuando la retomo, vuelve a producirse. Y eso es lo que llevo haciendo con vosotros desde que empezamos. Es que me daba igual que contestar a eso no. ¿Lo entendéis? Yo lo que quería es que desconectarais de mí para reconectar, porque si no, os hubierais dormido. Desde esa perspectiva, aprendizaje cooperativo puede ser un proyecto interdisciplinar de cuatro meses con absoluta autorregulación, o puede ser que en segundo de bachillerato, a tres meses de la prueba de selectividad, cuando yo estoy dando a Kant, porque como toque Kant y yo no lo haya dado, suspendemos los niños y yo, yo vaya incorporando a cada 15 minutos, una paradita de tres minutos para que comparen los apuntes con el que tienen al lado. Eso se llama pareja cooperativa de tomas de apuntes. Y eso ya para mí es cooperativo. ¿Lo entendéis? Uno, porque me permite que el momento de presentación se potencie porque voy tratando de conservar atención y encima voy generando pequeños momentos de interacción que aseguran el procesamiento de las cosas, ¿no entendéis? Por eso, si tú eres profesor o profesor de bachillerato y me dices, no hago aprendizaje educativo porque no tengo tiempo, vale, lo mismo no está de Dios para que todas proyectos cooperativos, que funcionan súper bien y consiguen niveles altísimos. Si tú no eres capaz de hacer eso porque no te ves, no renuncies a lo que acabas de vivir. Yo puedo hacer estas pequeñas cositas cooperativas y convertir mi clase en una clase cooperativa, una sesión de trabajo cooperativo y esto es muy sencillito de hacer. Porque compañera, si porque vas liada, tú tiras y tiras y tiras, que sepas que a partir del minuto 15 tú vas sola. Y un profesor never walk alone. O sea, no tiene ningún sentido que tú fubras temario si el niño no aprende. Si el niño no aprende, tú no estás consiguiendo nada. No me cuentes milongas. ¿Lo entendéis? Entonces, aprendizaje cooperativo puede ser una entrevista simultánea, unas cabezas juntas numeradas, las parejas cooperativas de toma de apuntes, que son las técnicas cooperativas que tenéis ahí las 40, o pueden ser obras mucho más complejas. Pero siempre hay una forma de incorporar esto a nuestra dinámica. ¿Lo entendemos? Entonces, si volvéis por la tarde lo que vamos a ver es terminar de ver cuál es el diseño y ya os enseñaré obras cooperativas un poquito más complejas, ¿de acuerdo? Y ya os pongo bachillerato, que no os he puesto nada. Venga, seguimos por la tarde. Vale, vale. Y a descansar.